Estoy aquí con Don Ángel y Doña Blanca del municipio de Palo Cabildo en el Tolima. Vinimos a visitar esta, esta finca que tienen de dos hectáreas pero muy productiva. Ellos son un ejemplo de campesinos, de pequeños productores en, en el país. Ellos son eh, desplazados por la guerrilla del suroriente del Tolima y, y allí les tocó salir y ven, mal vender su pequeño predio que tenían allí. Se fueron para, eh, al para el Llano, Don Ángel conoce el trabajo de ganadería, trabajó unos años allá en el Llano y con el fruto de su trabajo pudo venir y comprar aquí esta pierrita. A, a Don Ángel y a Doña Blanca nadie les ha regalado nada. Ellos son prósperos porque tienen ese espíritu emprendedor y tienen esa pujanza que es tan característica de todos los colombianos. Por eso de verdad yo los quiero felicitar porque son un ejemplo. ¿Cómo les ha ido con el banco? Bien, gracias a Dios, bien. Sí, supremamente bien, a Dios. Sí, sí. por eso tenemos, los que tenemos acá, así, banco, sí. lo que tenemos la gente, el banco nos ha apoyado mucho, entonces, pues bien, gracias a Dios. O sea, usted pudo comprar la tierrita, pero sí. el capital para eso, tener café, sí. pescado. Sí, sí. ¿qué más tiene acá? Sí. Aguacate, Aguacate, sí. plátano, yuca sí. maíz, piña, te hacen piña, caña, El banco sí. agrario cerdos. les abrió las puertas para que compren los cerdos, sí. para que siembren el café. Me horas, tengo también. Sí. Eso es lo que nosotros llevamos al campo, progreso. Y esto que hace el Banco Agrario con los pequeños productores agropecuarios es equidad que ha sido la instrucción del presidente Duque. Que ellos tengan acceso al capital a manera de crédito, crédito blando del fomento para que puedan hacer esto, tener... Un emprendimiento, esto es, esto es una finca pequeñita, pero es una, es una microempresa agropecuaria productiva que les permite tener una casa muy digna como la que tienen acá, sacar adelante a su familia. Ese es el, el ejemplo y eso es lo que eh, yo, yo digo, es, eh, ellos son representativos de lo que es el campesino colombiano. Gente pujante, trabajadora, que no quiere que le regalen nada, que le den oportunidades, eso sí, como el acceso al crédito del Banco Agrario. Y salir adelante de esa manera. Sí, Muchas el... gracias, presidente. Muchas gracias. Por me todo, bien, por todo. estamos muy agradecidos me con me el Banco me Agrario, me con ustedes, con los funcionarios. Me bien me atendidos. Me qué maravilla. Qué Muchas bien. gracias a ustedes no, por nos creer nos... en el país. Sí. Gracias, gracias, presidente. Gracias, gracias a todos. Sí. Vamos, a sí. Sí. vamos a trabajando con el banco? No, lo no, que tenemos, mejor no, dicho, bien. todo lo que lo que hemos cultivado ha sido siempre con el banco. Compramos la tierra, pero no teníamos para meter La tierra es un muy en el pero ¿no? Claro, para agricultura y se Plátano para. Pa, sí. ¿Se la demoraron con el crédito? No, señor, no. Eso la demora fue que hicieron todos los sí. papeles y ya. Eso no demoró. Sí. Por mucho que haya demorado 15 días. Sí. Porque haya demorado. Ese es un cambio que hemos hecho en el banco. Antes sí. había una cantidad de papeles, había una cantidad de sí. trámites. Ahora en máximo lo que dice sí, eh, y bueno, nos estamos demorando mejor que nos estamos demorando nueve días. Sí, es que, todos claro, los días vamos mejorando. Claro, todos los días porque ya ahorita en este último ya me fue menos. Menos que ya sí. eh, vino mm -hmm. el supervisor pues, y miró y, yo, y yo, ahí, ya dijo, listo, ya pasó, y dijo fácil y tal fecha, nos llamó. Hay muchas, muchas gracias a todos. A todos. Gracias, gracias, presidente. Todos, gracias. gracias. Por, por, por <té> Gracias.